No soy lo que buscas, sé que tienes razón No soy lo que llaman tu mejor opción Yo no pienso mentirte Quiero ser sincero y por eso Quise decirte... Que mi dolor llegó cuando mi ex me dejó Dijo que por descuidarla y a mi hijo se llevó Yo tenía dos empleos por los gastos y me hundí Por intentar cuidar de ella, olvidé cuidar de mí Me convertí en un alcohólico y caí en la depresión Viví en la pobreza y compliqué mi situación Destrocé con mis acciones a mi madre y mis hermanas Bebí por varias semanas, quise morirme en alcohol Después de unos meses empecé a parar un poco Intentaba distraerme para no volverme loco Y te encontré con un un hola, que no decía nada, entre mensajes y llamadas, hablamos de madrugada cada día que pasaba, ibas curando los daños, te conté mi situación y dejé ir, todo lo malo con el tiempo, pasamos de ser solo dos extraños, a poder decirnos nuestro primer te amo, la distancia entre ciudades, la verdad no me importó, solo quería conocer a la mujer que me salvó, llegué a la terminal con ganas de abrazarte, y cuando te encontré, no dejaba de observarte nos sentamos en un parque, y las risas no paraban, bendito 30 de julio, te Tardaste en llegar Entre más me acercaba Más hermosa te observaba Ese día será algo Que nunca voy a olvidar Y es que sigo sin creer Cómo me quedé en tu casa Que conocí a tus padres Y que todo funcionaba Pero el tiempo pasa rápido Cuando eres feliz Y así sin darme cuenta Ya me tenía que ir Fue de locos ese día Al llegar a la terminal Te quisiste ir conmigo Nos quisimos escapar Fue toda una semana Pero algo estaba mal Y para hacer las cosas bien Tuvimos que regresar Tú sabes que te tengo más de mil defectos Pero quiero ser muy honesto Yo solo quiero ser El hombre que tú Tomamos la decisión de vivir como familia en nuestra nueva relación Aunque tú ya sabías sobre mí mi situación Aún así tú me querías con todo el corazón Y así sin tener nada, tele vieja y rotos Un estéreo y un desempleo que me volvió loco Sé que no era suficiente y aún así tú te arriesgaste Y fue por ti que fui valiente y comencé a superarme Sin ti me sentí inútil, una vida sin sentido Y contigo fue distinto, soy lo que jamás he sido Aunque la renta nos ahogaba y no sabía qué hacer No dejaste de confiar en mí por ti lo lo intenté, fuiste vida sin saberlo Y así te fui queriendo Sigo luchando por mi hijo Y sueño con volver a verlo Duele no saber de él Pero tú calmas mi dolor Solo rezo porque él me quiera tanto como yo Por ti me esforzaba Por ti lo intentaba Por ti dejé el alcohol Ese que tanto me ahogaba Sabes cuánto me costaba Pero por ti no paraba Reparaste todo lo que pensé que no funcionaba Y dimos el siguiente paso Ese día fue un 14 de mayo El segundo más feliz de mi vida El primero, tú lo sabes, es mi hijo Y me apoyaste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 Pero quiero ser muy honesto Yo solo quiero ser El hombre que tú soñaste alguna vez Poco tiempo de casados pero con mucho amor Siguen cambiando las cosas y siempre para mejor Por ti dejé de sentirme triste solo y sin valor Si estoy enfermo tú me cuidas como te cuido yo